Hola, hola, buenas días. aquí Sor, comentando un día de la taberna Y hoy volvemos a Blood Bowl 3, esta beta rara que tenemos acceso nosotros desde aquí, desde la taberna Y vamos a disfrutar hoy de un partido de nobles imperiales contra nobles imperiales Y así dejamos todos los enfrentamientos contra los nobles imperiales cerrados Ya hemos visto, ya tenemos una base de, de cómo va todo y, y ya estamos preparados para luego ya enfrentarnos pues, A un equipo más de pase o a un equipo más de pelea con todos los equipos Así que nada, vamos a disfrutar de ese último partido que nos queda inicial en esta Beta de Blood Bowl. Y vamos a jugar con nuestro equipo de Imperium, que es de la nobleza imperial, contra dónde está este equipo noble imperial. Vale, los duques de Ostenmark. Vamos a salir de la partida. <ríe> es que me hace mucha gracia. Vale, salimos de la partida para entrar a jugar. Bueno, ya sabéis cómo es esto. Traducciones, beta, no acaba de.. ¡Uh! Ostras, eh, está bonito, eh. El campo humano. Porque... ¡Oh! Es que mira, tío. Con las... Esta, escúchame, mira los postes. ¡Qué cosa más guapa! ¡Ojo! Ma, eh, ¡Qué pasada, tío! Me gusta mucho, mucho, mucho, mucho. Las instrucciones que te haces de los... <ríe> pobre Goblin y el de la cámara. Como se caiga la batería... ¡Jodido, eh! Espero que lo tengan asegurado. Nah. Estamos a tope. Ahí, dale. Venga, el himno. Dale ahí. ¡Dios! Ah, vale. <ríe> Digo, ¿ese quién es? Y es nuestro ogro, claro. Nah, perfecto. Vamos a por ello. Vale, clima, condiciones perfectas. Todo perfecto. Vale, sí, aquí no tenemos nada que hacer. Listo. Me resulta muy raro eso, que, que los incentivos sean ya dentro del propio partido y no antes de entrar al partido. Eso es muy raro para mí. Uh, ¿Y el ogro? ¿Por, ¿Por qué pondrías aquí el ogro tú? Guardaespaldas, línea... Vale, vamos a cambiarlo por el guardaespaldas. Mm, mm, mm, vale, vamos a meterlo aquí, claro O sea, así tiene más sentido Glitzers Y lanzadores Vale, perfecto, pues nada, estamos Vale, pateamos Vale, no ha habido ningún Efecto Uy, oh, ¡Qué buena patada Mel Con el resultado más alto consiguió una repetición de tirar de equipo De utilizarse durante la jugada Vale Vale, les toca a ellos Ok, salen ellos, salen ellos. Yo confío, yo confío en nuestra, nuestra zona central. Nah, ellos. Vale, ok, se van a agrupar allí, van a hacer la caja y a partir de ahí van a tirar. Pienso que este partido va, va, va a pasar mucho por eso: por tener una caja fuerte. Vale. Ojo, usar la habilidad. ¿Qué habilidad? Usar la habilidad. Vale, entiendo que la habilidad era no moverse Vale Vale Es que te debería especificar un poquito más Porque no tienes No tienes feedback de qué se supone Qué es lo que está pasando en verdad A ver, me explico Si ya, si ya lo sabes No te supone ningún problema Pero sin saberlo te preguntan Oye, ¿quieres usar esta habilidad? Y tú te quedas como, mmm, perdona porque usado el Blitz Así al levantarnos Y por ejemplo, ahora no puedo No puedo placar Vale, eso ha sido muy raro Hombre, yo al lanzador imperial Y luego papilla, eh No, vamos a tumbar a gente Que... No haga papel, vamos Toma ahí, dale Vale, ha metido en el puño metálico, el rollo Iron Man, eh Vale Vamos a empujar aquí, vale, vamos a apoyar Claro, y ahora no puedo usar el Blitz Porque me lo ha gastado automáticamente ahí por alguna razón Bueno Toma ahí Vale, vale, ok Pues nada, vamos a venir con esta gente Vamos a venir aquí detrás a apoyar Ah, no podemos hacer mucho más Con este voy a venirme aquí también Porque si no ese me lo dejan Pero bueno, fino, fino Vale, vamos a cerrar aquí En esta zona Estupendo Y vamos a esperar ya que venga la caja Vale, incluso aquí está bien y con este nos vamos a ubicar aquí. Perfecto. Y con este aquí. Vale. Y fin de turno. Maravilloso. Ah, bueno, con el. Vale, con el menos hacemos fin de turno. Vale. Bien, bien. Me gusta. O sea, menos. Con el borrado, el retroceso. El botón que está encima del enter. Vale, a ver qué deciden. Nosotros ya hemos tapado a este lado. Ahora el problema va a ser si bascula en la caja hacia el otro. <risa> si basculan la caja hacia el otro lado, que es exactamente lo que está pasando. Pero yo creo que podemos. O sea, tenemos margen de corrección, ¿sabes? Podemos pasarla por, por detrás del, del. muro, podemos llegar al, hacia el otro lado. Y a lo mejor en dos, tres turnos sí que llegamos a ubicarnos en el. Vale. ¡Oh! Ah, la de los huevetes, eh. La de los huevetes. Se han notado, se han notado Vale, vamos a gastar el Blitz aquí Sí Dale. Es que Duele que sean ¿Podemos seguir? No Duele que sean ese tipo de Vale Vale uh. Usar la habilidad Claro ¿Cuál? No me ves Perseguir Toma ahí Vale, no pasa nada Nada más Vale, este aquí Vale, perfecto Perfecto Vale, y aquí Y lo vamos a acercar Al Ogro Vale. Voy a meter esto aquí. Vale, a un dado. Bueno, vamos, está bien. Casi. Vale. Aquí abusando el balón. ¿Ves por qué se ha activado la falta? No lo entiendo. Uf, dos dados rojos, eh. Vale, esperad, esperad. Vamos a hacer antes... Los movimientos pertinentes necesarios Y vamos, sí, nada, este turno vamos a consumir Tiempo extra Y ya está, porque si no, no, no llegamos Bueno, está ahí para gastarlo, ¿no? Al fin y al cabo es un recurso que nos dan Vale, defensa esa tropieza Aquí está bien oh, Vale, y nos dejan Aquí podemos ubicarnos Perfecto, pues vamos para allá Vale, y con este vamos a hacer la corrección y vamos a venir hasta aquí Y por lo menos cerramos un poco la zona Tenemos la segunda línea, a ver, aquí ya estamos metidos en el fregado este, pero vamos Vale Vale, conservamos el resultado. Da igual si nos cae o no. ¡Uy! El suelo... Vale, el balón cae aquí. Vale, pues nada, ya está. Fin de turno. Ya está todo movilizado. Bueno, les hemos quitado el balón. Lo tenemos ahí. Está más o menos protegido por nuestra gente. Tenemos a gente nuestra cercana que tiene acceso. O sea, bien, bien. ¡Toma ahí! Vale, ok, hemos solucionado bien. Turno verde. Nos toca. Estamos un poquito comprometidos. Saltar, lul, ¿no? Venga, a eso es, levántate. Me sirve. Uh, aquí hay alguien que ha. Vale, espera. Vale, vamos a hacer las cosas bien. Exacto, perfecto. Vale, perseguimos. Ahí, Estoy... cao bien. Vale, y para va, va empujarlo nada más, y no puede seguir. Oh, vale, aquí esto tiene que salir bien. Que se le sobra, vale, aquí, aquí, mmm, ya donde quieran. ¡Eh! Vale, tú. Vale. Ahí. Toma ahí. Vale. Es que está comprometida la jugada, ¿eh? Aquí podemos. Aquí podemos. Venga. Vale, y los dos tenemos bloqueos, o así sea que no pasa nada. Vale, perfecto. No se va a mover. Nos quedamos Ah, sí, sí Uh, uh, uh, vale Vale, vamos a colocarnos aquí Y con este aquí Vale, y voy a llevar este un poquito aquí hacia el costado Y este también un poquito más hacia el centro Y ahí cerramos turno con todo listo Vale, hemos consumido en el turno anterior Bueno, en todo lo que llevamos un minutito o así del tiempo extra, pero bueno No está mal Dentro de lo que cabe, a ver, cuidado va a usar la habilidad uh, Usar la habilidad Eso es para que no te persiga Eso es para que no te persiga Vale uf, uf, uf. Se está colando aquí, eh por la línea lateral, turno 4 Nadie coge el balón, ¿eh? <ríe> Nadie quiere coger el balón, tú Vale <ríe> Es mejor aquí Vale, no se va a mover Ah, sí, sí Vale, y él va a usar la habilidad para que no, yo no me pueda mover Vale, oh, puedo empujar a recoger el balón De... Buah Pasada. Vale, muy bien. Muy bien. Toma ahí. Oh, oh, oh. A ver, ¿pueden pasar peores cosas? Yo creo que no. Venga, ponte de pie. Vale. Mm -mm -mm. Uy. Vale, tu ponte de pie, vale, por, por lo menos, por lo menos como mínimo eso, ponerse de pie. Aquí podemos entrar, pero esto es como suicidarse lentamente. Aquí podemos, aquí qué tal está, no es que son todos un, un... Vale, sí, vamos a bloquear aquí y ya va oh, ¡Dios! Dios. Vale, es un bloqueo speak, alone, right. Y aquí Tampoco Vale, vamos a colarnos hasta este aquí Y vamos a meter el Blitz este aquí Así, vale Sí, me gusta, vamos a hacer ese ¡Oh, venga ya! ¡Venga ya! Pues nada, al pozo ¡Madre mía! Vale, bueno, yo qué sé Te lo compro Podría haber salido mejor También podía haberme lesionado Todo se ha hecho Pero estamos muy mal ahora, ¿eh? Nada, va a salir como le da la gana Vale, además se va a ir hacia allá, hacia ese lado Porque yo tengo aquí Toda la gente acumulada oh, oh. vale, pues sí Yo tengo ahí toda la gente acumulada, comprometida Dios, eh, lesionado Vale, yo elijo Mordes, los dos al suelo Vale, turno a ver Venga ese ogro Venga ese ogro Don, para allá, para la melee Venga cerca de la gente como tiene que ser vale vale este tiene defensa solamente vale pues no nos acercamos aquí vale vale tú aquí Uy, ¿por qué no? Ahora este no palabra, Vale Bien, un caos. Suelta el balón y encima lo recuperamos nosotros ¡Wow! Bien, bien, bien, bien. Me gusta esto. Vale, vamos a venir aquí para abusar de este hombre. Aquí podemos venir. Vale. Bueno, perdemos un poquito de protección en el centro, pero bueno, está bien. Vale, contigo nos vamos a ubicar aquí y ahora vamos a sacar... Levantamos a la gente. Con levantaba a la gente estamos bien nosotros... Tiempo extra, sí, tampoco Vale, los dos abajo Y ya está, fin de turno Ah, ¿no? Ah, vale, vale, vale, porque claro, tenemos la habilidad Venga, aquí sí, los dos abajo yo tengo bloqueo Vale, nada, ya está, ahora sí, fin de turno Vale, vale, vale, bueno, está bien, está bien, está bien nos hemos hecho con el control de valor nos quedan turnos para poder jugarlo Así que nada Vamos para adelante, además tenemos este grupito Aquí son el balón y cuatro más Podemos hacer una caja bien, avanzando poquito a poco Él tiene Opciones para poder defenderse bien La mele más o menos Bueno, más o menos La tenemos Entre comillas a nuestro favor Vale, nada, aquí, venga, con el logro encima Con los apoyos Venga, ya hombre. Joder, tú. Da igual, en tres turnos lo sacamos. Eh, bueno, en dos. ¿Con quién vamos a correr? No hay nadie con el que podamos correr de aquí en medio, tío. Son muchas defensas en las que hay que jugarse. Nah, pues vamos a acabar la primera parte: 0-0. La verdad es que ha sido un poquito atropellado todo, eh Oh, oh, vale, vale Si está sacando la gente de ahí, bien Vale, si está sacando la gente de aquí Nosotros ahora nos vamos a poder marchar Ah, no, bueno, si estamos todos en el suelo, Pues lo veo un poco difícil Vale, tú vas a ser nuestro héroe Vale Levántate Vale Ahora vamos a hacer con este Un placaje aquí Vale Wake up. Vale, aquí. Vale, que se levanta y hace el plan. Vale, ahora sí. Toma ahí. Uf, si lo llega a lesionar me corro. Vale, aquí cuánto es? Vale, son dos dados. Vaya hombre. Vale, somos bloqueo, vamos al suelo. Eso está bien. Oh, pero hay un muro aquí, no podemos cruzar. Hay un muro aquí que no vamos a poder cruzar Aquí qué tal está. No, no. Si es que no que hace falta, chico. Uy, pero. A ver. Moverte. Oh, sal. Uy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, va. Venga. Dale, hemos venido a jugar. Bien, perfecto. Vale, este va a ser. Este es nuestro turno 7. Vale, ok, vamos a hacer la basculación hacia acá. Eh, todas las. Todos los metros que podamos ganar son. Son yardas. Que estamos cerca del touchdown y ya está. Vale, arriba. Vale, levantamos al ogro. Ok. Estamos teniendo suerte porque son todo Jugadas De. Que estamos salvando literalmente. Eh, del. Uy, uy, uy. ¿Cómo te pone? Pero cómo te pones ahí. Vale, eso sí. Del realmente estúpidos. Que están saliendo bien. Y eso me gusta. Vale, nada, vamos a venir aquí. Y acabamos de cerrar y ya está. Bueno, no, vamos a cerrar por abajo. Aquí. Que si quiere pasar que se tengan que jugar, al menos los esquives, aquí no va a pasar nunca, ni de coña. Y si no, que, bueno, no, no va a llegar. ¿Este llega al siguiente turno? No lo sé. Bueno, lo veremos. El turno 8 va a ser nuestro Taza. Sí que llega, vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Oh, la madre que lo parió Caguín Oh, vale Oh, vale, 50% esquiva, vamos a jugarnos eso Y, a ver No, es que estamos igual tiene que ir sí o sí. Va, pues nos la jugamos. Y si la pasa, la pasó. Y si no, pues se acabó el turno y ya está. ¡Ah! ¡Qué lástima! No había otra forma de sacar el dato. O sea, era esa o se acabó. Vale, vale, vale, vale. Bueno. Cero, cero. ¿Por qué me ponéis? Que no entiendo. Porque el.? Uy. Tenemos un blitzer lesionado Ostras Y ellos ¿Esto qué es? Un blitzer camp Vale Ok Vale, eh, pues nada, listos Toma ahí. ¡Hola! Árbitro oficioso. <risa> vale. Madre mía, qué mal se nos ha quedado. Vale, ok, vamos a probar. Venga, un dado. Vaya, hombre. Bloqueo. Vale, bien, defensor derribado. Toma ahí. Vale, y el ogro a ver qué tal. Uy. La verdad es que le hemos sacado muy poco partido al logro ¿eh? Eso no me ha molado nada. Vale, el lanzador que recoja, que se acerca al centro. ¿Y el balón? ¿Ah? Digo, ¿what? Desapareció. Vale. Eh, eh, eh, eh. Vale, el blitzer es el único decente que nos queda para hacer recepciones y jugar bien con el balón. Vamos a atacar este lado vale vamos a meter el línea este aquí vale sí vamos a ir vamos a jugar profundo vamos a jugar profundo atacamos ya este lado vale to aquí el línea este aquí le cuesta un poquito... A ver, lo entiendo, ¿no? Lo, lo puedo entender, pero le cuesta le cuesta procesar un poquito las jugadas. No pasa nada. Vale, el blitzer, ok. El blitzer lo vamos a meter aquí. Ya, escorado a este, a este lado. Pero sin entrar en el fregado. Y este línea nos vamos a traer aquí a la zona centro para cerrar. Vale, estamos bien. Vale, fin de turno. No sé, o sea... Mmm, pienso que eso es algo que tienen que llevar muy por la mano el hecho de que... Tanto que se procese todo bien... En el sentido de... Tú, Hugo... Qué suerte has tenido... Que tú tengas la... Encima, el ogro. Eh, Vale, vamos a usar la habilidad... Que... Que tú tengas la posibilidad de Dios, que me ha reventado el centro de, de jugar rápido, de hacer las jugadas rápido Pero a su vez Que el juego Te acompañe, ¿sabes? O sea, que lo procese igual de rápido Que tú estás accionándolo Porque parece que va un poco retardado O que le cuesta sacarla adelante Y Teniendo en cuenta Que el juego se ha vuelto más rápido Porque, bueno te, Uy, bo. Ah, vale Teniendo en cuenta que eh, necesitas, necesitas, porque es una necesidad, que te lo proceses rápido, si no lo haces, estás muerto, o sea, porque estás perdiendo tiempo en todas las jugadas, absolutamente. Y, y no por culpa tuya, ¿sabes? No sé si me estoy explicando, o sea, es, es un hándicap brutal que te ocurra eso. Vale, vamos a aplacar primero esta, vale, perfecto. Vale Toma ahí Vale, y este placaje aquí Vale, perfecto Vale, vamos a perseguir Toma ahí Bien, KO, vale, ya nos hemos quitado un hombrecillo de aquí de la banda Vale, perfecto Vamos a movernos Uff, uff, uf, uff, uff Vale El problema que tengo ahora Es que tengo hueco aquí O sea, hueco aquí, me refiero Aquí hay pasillo, ¿no? Para poder colarse Las zonas de defensa no... Ah, bueno, sí que tapan, ¿eh? Vale, ok Nos vamos a acercar aquí entonces Vale, yo creo que aquí estamos Lo suficientemente tapados Eh.. Pero movimiento, ¿no? Vale, ah, digo, es que estaba, partía una acción de pase, me ha asustado. Vale, y con esto cerramos el turno. Vale, está bien. Esta, sí, sí, o sea, estas son nuestras zonas de defensa y lo mejor que puede hacer es venir por aquí, pero aquí ya se está jugando... Bueno, no, lo sé. O sea, es lo más sensato para él. Vale, viene a cerrar al blitzer. Está bien. Sí, viene, va, va a ir a, a tapar al blitzer para que yo no pueda, no tenga espacio. O sea cual jugado los se ¿lo bien. Va, oh, pues nada, a tu casa. Toma ahí. Dios, lo ha reventado, lo tú. Vale. Tú, aquí. Venga. Oh, realmente estúpido. Vale. Uf. Quiero jugarme el Blitz aquí. Lo voy a tirar. Vale, bueno, otra tropieza, pero ya lo sacamos del campo. Y ya a tu casa. Toma ahí. Vale, perfecto. A ver. Uy, esperar. Voy a quitar esto. Vale, ¿hasta dónde podemos avanzar? Hasta aquí. Vale, pues vamos a montar la caja. Con respecto a la posición que vamos a tener de balón. Aquí, vale. Este nos lo vamos a traer para acá. Perfecto. Ahora el rollo es este que lo tenemos ahí por detrás que nos va a apretar todo el rato sin ton ni son. Vale, el blitzer lo podemos meter por aquí en medio. Sí, qué bien, qué bien, qué bien. Me gusta esto. Vale, así, amenazamos un poquito. Porque tenemos línea de pase y eso es perfecto para nosotros. Ok, aparte de esto Vale, vamos a cerrar con este aquí Uy, una esquiva por Ah, porque salimos de la zona de defensa de este A un dado, este sí Vale, like empujamos aquí. aquí Vale, y aquí Vamos a empujar aquí también Vale, aquí Que el logro tenga contacto Vale Ok Estamos listos, ¿no? Ah, oh, no, hola Y este Vale, vamos a recuperar este hombrecillo, vamos a acercarlo para allá Claro, este es el que teníamos al principio y ni me acordaba de él Me lo han dejado aturdido y lo dejaba ahí fuera de juego Vale, perfecto, dos vientos clav clavados de turno, eh Vale, estamos bien, estamos bien El centro más o menos es nuestro, con el ogro tenemos mucha presión Hay que recuperar este hombrecito de aquí Luego tenemos aquí bien plantada la caja y este hombre aquí para dar el pase en caso de necesidad De que la caja no tire más para adelante Vale, eso es lo que le faltaba, poder cerrar aquí detrás. Sí, yo creo que vamos a entrar al centro, vamos a abrir ahí y vamos a meter el pase y ya está. Vale, empújame y ya está. Venga, que le conteste logro tú. Venga, dale ahí, parte el pecho. Eso es. Y sigue el ogro. ¡Oh! No lo ha reventado ¿What? Vale Vale, aquí nos lo vamos a traer Porque como tampoco podemos avanzar mucho Ah, no, no, no, espérate Aquí nos lo vamos a traer Vale Ahora vamos a placar con este A este de aquí para liberar este Vale, esto va a salir bien Porque tenemos un montón de pollos perfecto doble dado o oh, empuje nada más y se quedará en el sitio y ahora con este no puedo salir ahí venga venga toma ahí. cao bien vale liberados vale o sea literal puedo bascular toda la caja hacia allá aquí nos vamos a meter Vale, turno 12, o sea, es, es algo que podemos hacer y no nos podemos permitir, está bien hecho O sea, esto nos da muchísima más opción a decidir sobre qué lado queremos jugar Le hacemos que, bueno, entre este en juego ahora, nosotros tenemos aquí estos cuatro comprometidos Pero bueno Vale, vamos a recuperar este hombrecillo, vamos a ponernos aquí y vamos a cerrar para que no puedan ellos rotar cómodamente o al menos pierdan metros, ¿vale? Que pierdan yardas, o sea que no me puedan tapar el avance de la caja aquí en esta zona. A lo mejor con este recuperan aquí, con estos los dejan y mueven estos hacia este costado, aquí detrás, no lo sé. Ahora lo veremos. Como que tampoco he podido ganar ni siquiera una yarda que simplemente ha sido un desplazamiento lateral, pues está bien. Vale, ¿ves? Y ellos se están reorganizando ya. Vale, exacto. O sea, además lo que pensábamos, los hemos llevado al centro, hemos, ganado, hemos hecho que retrocedan yardas. Han ganado un hombre, pero bueno, se... Uh, ¿Quién? ¿Y por qué? Hala, ah, este kamikaze ha querido entrar aquí, vale. Vale, a ver, a tope con el ogro. Sí, seguimos, sí. Seguimos. Vale, aquí, estos son dos dados vale vale aquí y nos seguimos Yo decir ya que estamos comprometidos ahí metidos en el follón voy a llevar la caja hacia allá sí sí sí sí sí voy a llevar la caja hacia allá Vale, aquí, aquí está bien No uh... Vale, sí, aquí está bien Y ganamos yardas Tú aquí Vale Tú aquí Uf, usted lo podemos recuperar Vale, lo podemos traer hasta aquí Vale, esto está bien con este vamos a cerrar aquí, perfecto. Con este vamos a venir hasta, uh, hasta aquí. Con esto hasta aquí. ¿Y por qué? Bueno y lo empujamos, yo qué sé. Vale, y tú aquí Ah, no, uh, una más, una más, una más Vale, vale, vale, esto está bien Sí, bueno, tenemos esta pareja aquí y esta zona son todo, vale O sea, si lo veis aquí son más dos O sea, más dos, perdón, menos dos, menos tres, menos tres O sea, aquí ni de loco se pueden meter Porque aquí ya entran en las zonas, aquí ya se la juegan Nada, no, no, no, no. o sea, nada, es imposible Estamos bien, estamos bien colocados Hemos abierto un poquito la caja, un poquito más ancha, pero bueno Nah, y en el siguiente no llegan, es carrera para nosotros, ¿eh? es un touchdown No, pegaditos a la banda y para y adentro para Ya está, sí, sí, sí, sí Vale, pues nada, los dos al pozo, turnover Oh, claro, este tiene bloqueo oh, vale. ¿A dónde ibas? Oh, justo, además lo que he dicho, se ha colado por aquí por el menos dos y nada, al pozo, pues eh, venga Sí, sí, nos la jugamos Venga, confiamos ¿No me digas? Ahí va, venga ya ¡Oh! Venga, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien Madre mía, ¿qué cojones? Digo que no lo... Haga, que, que se tropieza ahora y al final Vale, venga, venga, venga Venga, venga vale. No hemos dicho nada sobre los comentaristas, sobre Jimmy Bob, pero creo que tienen... Tampoco me he podido fijar mucho, pero diría, diría que tienen las mismas frases que en el 2. No sé si hay alguna adición. No lo sé. Vale, pues sí, nada, sí estamos bien. Vale, fin de turno. Vale. Con... Vale. Ahora. Mmm, si podemos elegir mejor en ese lado... ¡Uh! ¡Qué bien ha quedado! Vale, vamos a quitar los zonas de defensa. Vale, su turno, turno 14. Nada, en tres turnos no creo que sea capaz de... Bueno, ahora verás, ¿eh? Oh, vale, no, así ni de coña. Nada, al pozo, muy bien, vale. Empezamos duro, venga ahí. Vale, perfecto. Ahí. Es que el logro está empapado en sangre, tío Wow lesionado, bien, bien, bien Es una pasada, ¿eh? Como van las armaduras cambiando a lo largo del partido En serio, me gusta un montón Vale Bueno, vamos a meter este lanzador aquí Y este otro aquí en la zona centro Porque, o sea, como el balón está de este lado Que no da tiempo a rectificar, vale, vamos a hacer el avance que hicimos, que hemos hecho ah no, es que no nos ha salido aquí, vale, pues nada vamos a reventar el centro lo tumbamos, acercamos a la gente, perfecto no, no podemos acercar a la gente al centro, ah vale ah, muy utilizado el firme vale, pues nada, vamos a cerrar aquí así, vamos a hacer este otro placaje que nos queda aquí en la zona centro vale, defensa de, tensa de arriba, oh, perfecto ¡Dale! Y... ¿Vale? Vale, y esto lo vamos a cerrar aquí Y si quiere meterse por la banda, que se meta Me va a igual. Vale, perfecto, estamos Además, estamos bien cerrados, apalancados Defendiendo lado fuerte lado débil Bien, bien, bien, bien Bien, bien Nada, es aguantar partiturnos y listo No llegan Bueno no sé, ha sido un partido interesante. Ha sido un partido interesante. La verdad es que me he visto. Me he visto pocho ahí al. al principio. O sea, atrullado todo aquí en la zona del centro. No salía el balón ni para adelante ni para atrás. No. No sé. Estaba raro eso. La verdad. Vale, no. Vale, va a intentar montar caja en el otro lado, pero nada, si monta. Si monta una caja y no saca a nadie por delante para dar un pase o algo así, no lo. No saca el tazón ni de milagro. Encima eso, teniendo en cuenta que nosotros estamos fuertes ahí en ese en ese costado y en la zona del centro con el ogro. Nah, es imposible que saque un buen turno. Nada, nada, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Nada, aprovechamos estos momentos de, de impasse, que no... los minutos de la basura. Comentadme cositas, comentadnos cositas, dejadnos comentarios aquí en, en, en los vídeos y Yo qué sé, si queréis alguna sugerencia de. no sé. Proponernos cosas. Nosotros estamos abiertos a un montón de cosas. Que aquí el contenido, al fin y al cabo, la beta la tenemos nosotros. Pero si podemos ofreceros un contenido que queráis específicamente de. oye, queremos ver esto. Eh, no sé. Siempre nos ayuda a nosotros a crear el contenido que vosotros estáis interesados. Vale. Esto es un suicidio Porque en verdad no va a venir por aquí Pero bueno, por lo menos apretamos Y no tiene línea abierta Vale Yo sé que esto está mal Pero Quedado, Es el último turno, literal Y no hay placajes abiertos ni nada Vale ¿Podemos sacar a alguien aquí? bueno, dale Creo que es la primera falta que hacemos ¡Ojo! Por ahí Vale, nah, tiras la tirada de hondura y F. Vale, sí, no pasa nada. Vale, sí, nos vamos a acercar. Vale, vamos a meter el Blitz. Ok, vamos a meter este aquí. Sí. El Blitz aquí. Vale. Y nada. Y con eso Cerraremos El turno y el partido. Vale, ahí Vale, perfecto Pues nada Ahí ha quedado todo No, nah, es imposible Ya no marca O sea, en este punto dices Vale, ok, me rindo Y ya está Pasamos a otra cosa Uy, ¿la UV para qué es? A la UV creo que era para ver las habilidades Reacciones de entrenadores Esto está habilitado Pues no, o sea, está la opción en el menú pero no está habilitado Entiendo que serán emoticonos y todo eso En plan que los puedes literalmente mostrar Que saldrá por ahí, pero no sé, no... Bueno, no, no sé qué sé Ojo Nada, ya está, si es que no te queda meter un placaje Y ya me dices por qué todo esto aquí ¿Qué te ha pasado? Joder, mío. <risa> no sé. Nah, perfecto. ¡Hola <risa> <risa> ahí! Se cae de repente. Dios, es que están petados de sangre, ¿eh? O sea, es una locura. Mola un montón eso. Que se vayan manchando de sangre, tío, a lo largo del partido conforme van sacando placajes favorables, lesiones noqueos, que, que se manchen porque además lo va viendo la evolución a los partidos, me ha pasado vale, pues nada, se ha quedado 1-0 partido, uy, 0-0 ah, no, no, carga, venga 1-0 un partido un poquito atascado, lento ha costado salir para adelante, pero bueno más o menos se, se ha visto sí, bueno, sí, no sé, me he visto bien me han gustado, de los tres partidos que llevamos ya me han gustado más eh, Los orcos, sin duda o sea, Es el un tipo de equipo que encaja conmigo Mucho más, más mi estilo de juego Pero los elfos no han estado Nada mal, también un equipo humano Tampoco tiene mucha fuerza, no hay mucha potencia Tal No íbamos tan descompensados A la hora de, de entrar en, en los golpes, ahora veremos en los siguientes Partidos eh, qué tal van esos elfos Contra un poquito más de, de músculo Y... Y nada, veremos, bueno, así han sido los tres primeros partidos y veremos cómo son los siguientes. Así que nada, eso es todo por hoy, espero que os haya gustado y lo de siempre. Seguidnos en Twitter a los dos, tanto a club como a mí, que van a estar los dos Twitters en la descripción. Comentamos un poquito de todo en general. También suscribiros a nuestro canal, de, bueno, suscribiros, seguidnos en nuestro canal de Twitch. Hacemos streaming eh, normalmente todos los miércoles a las 7, 7 y media abrimos directo. Estamos allí charlando un ratito con vosotros y jugamos a cualquier cosa. Y por último, suscribiros a nuestro canal de YouTube. Estamos haciendo contenido diario, de calidad y cada vez mejor gracias a vuestro apoyo. Estamos trayéndonos toda la beta del Blood Bowl 3 y estamos intentando sacar todos los partidos posibles para dejarla bien, bien, bien probada. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.